Bueno buenas tardes, buenos días amigos donde se encuentren. Eh, en este video vamos a mostrar un problema que la gente tiene con el. con el con el Revit en esta versión 2014. Eh, la versión 2014 solita, ¿no? O sea, no una versión Revit arquitectura porque después de la versión 2012, en la 2013 en adelante, Revit ya está sacando pues la la versión que viene Revit completo con estructural, electrical y, y arquitectural en uno solo en un solo programa entonces está la versión 2000, 2014 entonces en este en este vídeo el problema que, que quiero mostrar es que la gente no encuentra este este archivo estos dos archivos family templates que son los los templates de Uh, eh, los web métricos bueno depende de donde se encuentren ustedes aunque pues eh, si eh, en españa creo que también manejan el sistema métrico normal si sí, el sistema métrico si estás en inglaterra ya estos no, no te sirven porque si vas a trabajar en el sistema británico no, es, no estos templates son del sistema inglés entonces no, no sirven y entonces en, este, en esta en esta ruta que estoy mostrando acá, en esta ruta Program Data, tiene que estar eh, marcado aquí en opciones de... Esto es una carpeta oculta, Program Data. Entonces esa tiene que estar marcada aquí, mostrar el tamaño de archivo. Bueno, es así, eh, mostrar carpetas ocultas y de archivos ocultos. Si no está marcada esa opción, vamos a mostrarla otra vez para que no haya dudas. Eh, si no está marcada esta opción, no van a poder ver este esta carpeta Program Data. Eh, mostrar extensiones y sí, mostrar archivos ocultos. Esta opción tiene que estar activa esta opción. Si está aquí, no van a poder ver esa esta carpeta que es la Program Data Autodesk RVT 2014. En esta en esta carpeta que es, eh, que tenemos acá están estos archivos que que el revit eh, cuando instala la versión 2014 pues genera todos estos archivos cuando uno configura la instalación pero muchas veces eh, sale que en el revit sale que instaló que está todo correcto pero vamos a mirar aquí vamos a crear un proyecto y no podemos vamos a hacer un nuevo proyecto y nos dice que aquí nos sale un error que nos dice que que no podemos que no hay un template que no hay ningún template no hay template, un template es un archivo donde, donde se encuentra un archivo de autodex, donde se encuentra eh, sí un template como en cualquier otro programa, como en cualquier otro programa es algo que ya viene preconfigurado para, para trabajar en algún programa, en algún software. Donde ya viene configurado todas estas plantas, esos archivos, estas vistas, bueno, los que manejan bien Revit pues saben que, de qué estoy hablando. Y los que no, pues en este, o sea, quiere decir que tiene configurado unas familias, tiene configurado unos componentes que ya vienen precargados en esa plantilla como este. Como por ejemplo este puede ser... Eso ya viene configurado y listo para utilizar. Entonces, eh, ya viene configurado todo este, este tipo de elementos que ya son listos en el, en el proyecto, que ya están dibujados, que son familias, que ya están todas preconfiguradas, vistas todos estos elementos que vistas, todos estos símbolos de anotación símbolos de, de referencia todo eso ya viene cargado entonces muchas veces <coughs> cuando queremos hacer digamos insertar un componente como como, como este o, o cualquier otro nos sale que no que no se pueden encontrar, que no se pueden cargar entonces eso sucede porque no él no encuentra la mira no encuentra estos archivos esto sucede porque porque Rey no encuentra estos archivos no encuentra dónde dónde están esos archivos porque uno o están ocultos y él no los puede encontrar <coughs> están ocultos y el programa no se puede comunicar con él con donde se encuentran esos archivos por ejemplo aquí en la opciones siempre sucede que esta carpeta file location aquí está vacía si este si este esta ventana está vacía y aquí no están estos archivos el revit no va a poder encontrar no va a poder saber dónde están los templates dónde están esos archivos templates aquí me marca la ruta donde se encuentran entonces ustedes pueden entrar ahí en el suyo en su revit seleccionar opciones y en file locations van a encontrar esto si no encuentran esto C Program data arquitectura templar estructural aquí no les va a aparecer construcción arquitectural estructural estructural y mecánica este template no les va a abrir aunque siempre recomiendo que no hagan esto o sea que no hablan directamente aquí los archivos template porque que sucede eso ya viene precargado ahí pero no estamos totalmente seguros si, si estamos abriendo el, el template general si es este correctamente porque por lo que les digo si esta ruta no está bien correcta él no va a poder encontrarlos entonces siempre aconsejo que para iniciar un nuevo proyecto aquí nuevo proyecto entonces lo, lo abran desde acá nuevo proyecto y aquí seleccionen browse y esta carpeta si les tiene que aparecer esta carpeta US Metric con donde están los templates también está la carpeta us Metric, que son estas dos que les voy a dejar aquí en la descripción eh, en templates en la no esta no esta es la ruta y en esta están los templates que son estos dos archivos, son estos dos que están aquí mostrando y esos son, bueno ahorita muestro los otros primero los templates, que van a ser estos le dan clic derecho, extraer aquí y les sale bueno, en el escritorio, donde lo tengan ustedes extraer aquí y les va a dejar este archivo family templates y estos dos archivos family template y templates esos dos archivos como les digo tienen que estar ubicados en la ubicación ubicados en aquí en perdón en esta no esta es la que les estoy mostrando en esta ruta en la que les estaba hablando c program data -Auto -De Revit. entonces esos dos estos dos archivos family templates es este y este templates esos dos archivos para que él los reconozca aquí y este otro archivo que está aquí, librerías, le dan lo mismo, clic derecho extraer aquí libraries es estos dos, USmetric es imperial son los que me estaba pidiendo acá son estos templates, USmetric que salen acá estos archivos son estos si sí, entonces, ahí está en esta carpeta de librerías que también se las voy a dejar ahí en la descripción los enlaces se los voy a dejar en mega eh, en esa carpeta de librerías tiene que estar lo mismo tiene que estar aquí libraries que son esas dos que me pedí aquí para encontrar esta US meto y esa perdón esas son las de las de generar familias para poder venga mostramos proyecto cuando me dice que no que aquí no puede encontrar familia estas dos carpetas US Metric Libraries US Metric aquí está Libraries como mu mu muestra aquí Autodex Revit Ahí está esta carpeta Program Data Autodex Revit 2014 Libraries US Metric como decía si, si eso es en US Imperial van a trabajar en el sistema inglés o sea en el sistema de Estados Unidos en pulgadas en el MKS y si están en el en el en, en América eh, en América central o latina es este archivo USMetric, donde están los componentes donde están todas las componentes o familias están los MEP como decía al principio ahorita ya Revit viene con todos los viene con todos los con la parte mecánica, eléctrica y plomería en una sola en, una, en un solo paquete de Revit entonces aquí vienen los aquí vienen todos los archivos que son familias son, las familias son archivos que ya vienen pre ya vienen eh, elaborados ya vienen hechos una familia pues bueno también para para que ustedes sepan los que no saben pues que es una familia hasta ahora abrieron el programa y no, y, no, y no saben una familia es esto un archivo otro archivo un grupo de elementos que vienen ya hechos eso es como un, un un elemento un bloque 3d digamos que no bueno en sí no es un bloque porque pues esto ya tiene mucha más información BIM este no tiene mucha porque bueno, tiene dos tipos selector de tipos acá tiene dos tipos que podemos cambiar eh, entonces eso, eso, eso esto viene siendo una familia ya viene con sus elevaciones, sus vistas, todo, pues los que ya manejan el sistema Revit pues ya más o menos conocen tiene sus vistas, sus elementos 3D, sus colores, sus materiales aquí, entonces todo eso ya viene listo o sea, eso es un, un archivo 3D bien trabajado bueno, si sí, bien trabajado, pero pues la complejidad es básica ¿no? la complejidad de estos de estos archivos 3D que vienen por básicos de Autodesk, pues eh, son básicos, ¿no? Eh, por ejemplo, aquí no sé, pues no se muestra este tractor cómo se está, no, no, como se sostiene, <ríe> está en el aire. Entonces ya son detallitos que ustedes se pueden ir mirando y que pueden ir descargando ya familias. Que ustedes ya pueden ir descargando de Revit City o de otras páginas de BIM object y así Revit Family Man, Revit Family, Revit, mm, todas esas páginas. Bueno, ya. Eh, eh, todas esas páginas ustedes encuentran familias un poco más complejas aunque eso ya es más avanzado ya para gente que ya maneje más o menos el software eh, entonces esas, esas, ahí les voy a dejar en la descripción y les voy a dejar en descripción esas eh, esos links para que descarguen estas dos y, y las peguen donde les digo acá en esta carpeta y si tienen algún otro problema pues pues me escriben ahí o, o, o, o, o por y sí, por inbox o por interno por ahí por el, por el por la parte de youtube ahí me encuentran y me hablan y yo les les digo si yo tengo la respuesta y si no pues si tienen algún otro problema ¿no? muchas veces eh, esto es para gente pues que ya tenga eh, que ya tenga su Revit no que tenga su Revit instalado y ya lo tenga bien eh, porque si tienen la bueno si tienen la versión de prueba también esto funciona porque porque la versión de prueba les dura 30 días. Pero va a tener sus familias completas y, y va a estar bien. Aquí están los... Estos archivitos vienen siendo... Estos archivos siempre tienen que estar ahí. Tienen que estar en esa ruta porque esto es como el diccionario de Revit. Si él no encuentra estos archivos no va a ver. No vas a ver... Ah, mira, aquí están los enlaces. Yo se los dejo en la descripción. Entonces, eh, ese esos archivos si él no los si él no los encuentra él no va a saber estas son las abreviaturas de los de los componentes de elementos de de revit mire balaustrada balaustrés este es el diccionario de revit para todos los idiomas francés español inglés inglés de Estados Unidos, inglés de alemán eh, inglés británico en, entonces esos archivos tienen que estar ahí y ahí está su configuración de licencia todo eso si tienen esos archivos tienen que estar ahí quieticos y no moverlos porque si no él no los va a encontrar estos resins, si sí son los que me figura aquí estos que están aquí eso los va generando él solitos entonces eso no eh, el problema que, que veo que para este vídeo es el de family templates libraries y, y templates que son los que los que generan siempre problemas para la versión como digo 2014 entonces pues ahí les dejo los archivos y bueno listo eh, me alegro y que les haya servido y que les haya gustado y entonces eh, que estén bien y hasta otro video muchas gracias